Muy buenas, si habéis llegado a este vídeo es porque de verdad os interesa la aplicación de Combinar Correspondencia. Que sepáis que dentro de la misma aplicación hay abajo un botón que pone Ayuda, que lo que hace es que nos lleva a la documentación de la aplicación, donde estará siempre la, la última versión de, de la ayuda, donde se puede ver pues, todos los pasos de cómo ir haciendo el proceso. Lo mismo que también están en los vídeos de YouTube que completan este con este vídeo, con 10 vídeos que hay al menos. Y luego también, pues si os gusta el proyecto y podéis querer apoyarlo, pues tenéis un par de formas de hacerlo. Por ejemplo, dentro de la mi aplicación también tenéis el, el enlace para dar amor al proyecto, donar, donde si pincháis pues va a una página que hasta ahora la pobre no ha recibido gran cantidad de, de nada. Y ahí, bueno, pues podéis sentiros generosos y poner lo que queráis. Y, y entonces, bueno, pues os animará a seguir eh, escuchando, aunque yo lo voy a hacer de todas formas escuchando todas las sugerencias que hagáis cada vez que tenga un rato, voy a intentar hacerlo y por ejemplo ahí un usuario está donando 500 euros, que soy yo mismo <ríe> muy bien, y luego otra opción también de colaborar sin tener que dar nada, es simplemente que si estáis usando el proyecto, eh, sería muy de agradecer que yo lo supiera es decir, me sentiría también orgulloso de saber qué proyecto se está utilizando y eh, poder incluirlo dentro del apartado que tenemos de opiniones, vemos que en el apartado opiniones pues ya tenemos varias empresas que han mostrado eh, que están utilizándolo, COVID Warrior, LCS Abogado y Boscofin. aquí le agradezco eh, su, info, su aportación en, al, al decir que están utilizándola y luego pues tenemos aquí toda esta lista de eh, comentarios que también me animan eh, dentro de YouTube, por lo tanto espero que os sea de mucha utilidad a todos y que sigáis eh, interesados con la aplicación.